Ok, señores, nos quedamos la semana pasada en la decisión y es hora de tomarla. Troy Lance a la Universidad del Sur de California. No estaba este eh, Dakota del Norte, North Dakota State, o North Dakota State no estaba. Así que, pues vamos a escoger la Universidad del Sur de California porque ya quiero empezarle como a, a, a, a hacer ojitos al estado de California. Quiero irme para allá, quiero ver si en la NFL puedo jugar en los Niners. Así que bueno. Aquí pues ya, dijo sus impresiones. Soy eh, Lance, eh, eh, ¿por qué escogió el sur de California? Eh, ya saben que Tommy Matthews le dio chance de escoger el primero. Y ahora le toca al señor Tommy Matthews pues, escoger eh, su universidad. Vamos a ver a dónde estaba uh, y Ahí, ¿quiénes son los espartanos ¿De dónde son? ¡No! ¡No! ¡Wow! No. ¡También a los troyanos! ¡También a los troyanos del sur de California! ¡Tommy Matthews y Troy Lance van a estar juntos, señores! ¡Van a estar juntitos! Vientos, ¡Vientos! Algo dijo de un coach, este Troy Lance, que iba a jugar... Que era un placer jugar para cierto coach. Y acá, miren, dijo, le dijo que, que... De modo que Batman estuviera sin Robin... Eso es, eso es amistad y eso es hermandad Juntos nos vamos a los troyanos del sur de California ¿Eh? Ahí no más, va, señores, vamos a jugar en California Ah, miren aquí He sido pacientes por los últimos dos años Esperando por la oportunidad de tomar una decisión Ninguno de ustedes iba a iniciar ¿Y significa? Hemos hecho todo ¿Ya se enojó Troy Lance? ¿A qué se refiere? Hemos dado todo, dice los dos hemos dado... Todo. Oh, ya le está brillando. Ya le está brillando los anillos. ¡Sas! ¿Cuántos tienen, dice? <risa> pues ninguno. <risa> Ahora es lo que estaba diciendo. Ninguno de ustedes va a empezar. Pero los dos van a jugar. Ah, caray. No, no, no, no cambiamos posiciones. No los estoy haciendo cambiar de posición. Ball, ¡Ah! ¡Qué manchado! Los va a aventar a los Steven dos. De, de, de, Entonces, pobre, no quiere que sean niños con chillones. Sure no quiero que manejen way, las cosas. Oh, solamente quiere que hagan las cosas necesarias porque su defensa es la que va a ganar. ¿Entienden? Pero no okay, vio lo que hicimos en la prepa. Me vale gorro, lo que le importa es lo que pueden hacer aquí. Tiene que ganar más de esos, dice. Pues voy a rotar. Y voy a meter al que tenga el hot hand. Sass. Hoy las va a la primera mitad de la temporada, creo. Y luego Tommy. O en los partidos. Ese coach no puede hablar en serio, dice Tom. Son competidores, ¿no? <risa> Tienen que aprovechar esta oportunidad para competir Sopas Órale Lleguenle Ah, qué manchado se hace Ahí les va Los puso de, de, de, de corebacks a los dos Los va a poner a competir Solamente quiere que hagan lo necesario Que no se equivoquen Y que la defensa es la que le va a ganar campeonatos Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Sopas, eso, eso estuvo rudo. Los voy a poner a competir. Chale, ya eran, ya, amigos. Y creo que otra vez va a haber rivalidad entre, entre Lance y Matthews. Y entre Trey Lance y Tommy Matthews. Por el puesto de coreback. Sácate las babuchas. ¡Vámonos! ¡Trollados del sur de California contra los Gators de Florida, señores! ¡Kickoff Classic! ¡Órale! Primer juego de la temporada ¡Vamos contra los Gatorades! Ahí está el coach Vamos a recibir pues Vamos a ver cómo nos va, ahí está el kickoff El kickoff inicial y en el regreso bien, wow, un corte vámonos, vámonos, vámonos Uy, hasta la yarda 35 bien, desde ahí va a empezar el primer drive de los, de los troyanitos ahora somos los troyanos, ya no somos los bulls ya somos los troyanos ya estamos ahora sí en la NCAA ahora sí están los trancazos, ya empiezan de, de veras Primero primera oportunidad de yardas por avanzar Lance la entrega aquí al 24. No trae nombres, no sé quién es. Viene segunda oportunidad. 8 yardas o 6 yardas por avanzar. 8. Hace ahí las indicaciones. Cambia el flujo de la jugada. Y se la entrega nuevamente al 24. Rompe un tacleo. Casi rompió dos, pero suficiente para llegar al primer y 10. Excelente. ¡Excelente! ¡Ah, ya viene la patrulla por mí! viene la patrulla por mí! ¡No se espanten! Ja, ja, ja, ja. ¡Ya me encontraron! Primero, ja, ja. bueno, nadie ya para avanzar Viene Troy Lance. Tiene el pase pantalla. Aquí otra vez con el 24. Quipa hacer un giro, pero... Mm, solamente logra el primer Este 24 está saliendo. Bueno, está saliendo el caballito de batalla de los troyanos. En la ofensiva. por una 10 yardas para avanzar nuevamente. Ya estamos en la yarda 42 de los Gators. Y en el pase aquí cruzado. ¡Vámonos! ¡Vámonos solo! ¡Solo! ¡Touchdown! Touchdown, trollamos! Touchdown, trollamos, ¡Touchdown, trollamos del sur de California. Ahí está el festejo con Maroma y toda la cosa. del número 10. Touchdown. Así de rápido. En cuatro jugadas, señores. Start. ¿Qué, qué manera de empezar. De trailer viene el, el, el, el punto extra. Y es bueno. Y los tollanos se van arriba, 7 a 0. Vamos a ver si la dificultad aquí está más más complicada que nos fue la preparatoria. Supongo que estará un poco más. Vamos a ver qué, qué nos presentan los Gators, ¿no? Acá el coach hablaba de de la super. De la super llama este Miren la de su super defensa. Vamos a ver si es cierto que esta defensa de los troyanos está buena. De entrada, pero ya el sistema es diferente a los Bulls. Entonces vamos a ver qué le encontramos a más bien a, a la ofensiva de los de los, de los troyanos, que ya la pudo medio mover. Acá pues miren sus formaciones de los de los Gators son más como para, para opcionales. En el pase rápidamente aquí con su la cerrada y. Oh, nueve yardotas, ¿eh? Ya en su primera jugada nueve yardas me hacen. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Un del lado izquierdo. Muy en defensa. Quiero blitzar al coreback, no se sé ni Hace Amaga, tira el pase, sale solo en el centro del receptor. Un trancazazazo pero llegó hasta la. Gasta en la 46 del territorio de nuestros troyanos, señores. Vámonos. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Nuevamente los Gators Mueve a su corredor a formación abierta Gemelos del lado izquierdo Viene el pase, viene el pase, viene el pase Y ahí estás rápido en el centro con su válvula, con su corredor y gana 7 yardas Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar de los Gators Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Segunda y 3 perdón, segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar solamente tiene un corredor a, la, a su lado, hay, hay receptores del lado izquierdo, no veo cuantos se la entrega nuevamente al corredor y con eso es suficiente para el primero y 10 ya están nuestra 35 y se está moviendo bien el ataque de los Gators este es el debut de, eh, oficial de Troy Lance, eh, ya en el colegial y todos sabemos que esto pues ya es la ventana para, para el siguiente paso que es la NFL, pero vamos a ver primer lugar ya no es por avanzar, bien aquí eh, en los controles este, 16 de los Gators Ay, es la opción, la opción, me, me clavé, me clavé horrible, me clavé horrible Ay, golpeo, lo castigo, pero me corrió 15 yardotas Señor White, se apellida White Y ya se metieron en la 19 de mi territorio, 16 yardotas se peló el señor Me están moviendo bien el balón estos, estos, estos, estos Gators Aquí la presión, aquí la presión, ¡Ay! ¡Lo voy a sacar el pase Ay, Casi interceptado. Casi interceptado. Ahí lo completa con no sé, su corredor otra vez. Señor White está moviendo bien su ofensiva. Ya está nuestra en, en yarda 10. O dentro de nuestra yarda 10. Ya es primero y gol. Primero y gol. Yo digo que está en la 9. Aquí marca que en la 10. Y aquí. ¡Uy! Oh, le llegó bien. Tercera y pulgada. Tercera y pulgada. Nos podemos detener. Nos podemos detener, pero bueno, es que están muy cerquitas y, y, y se están consumiendo mucho tiempo estos señores de los Gators Se están moviendo bien Pero la verdad es que esta defensa de los troyanos todavía como que no le agarro Ahorita vamos a apretar todos los botones <risa> Y aquí, hoy oh, ahí está por el centro, señores Ah, todavía tenían primero el gol Yo digo que ya no tenían primero y gol Pero bueno, primero y gol en la yarda 5 de los Gators y me están arrastrando literalmente está ya menos de un minuto para que acabe el primer cuarto Viene aquí White en los controles a la cerrada del lado izquierdo ir al pase ahí al, oh, al, al corredor nuevamente pero no tres yardas quedan en la yarda 2 segunda oportunidad será segunda oportunidad y gol qué hacer aquí señores vamos a suicidarnos o vamos a aguantar no tengo miedo tengo miedo ya oh, no, no fue por el otro lado tenía solo a un hombre del lado derecho y tiró, like, me confundió totalmente touchdown de Ellington de White a Ellington y touchdown de los Raiders que están a punto de emparejar los cartones y el, el extra y es bueno Y se empata el marcador señores Creo que sí está un poquito más No sé si está más difícil Yo no siento que esté más difícil Pero todavía no la agarro la onda bien Aquí a la, a la, a la, a la defensa de los troyanos Ya que empiece yo a, a jugar mis jugadas Veremos qué podemos hacer bien, aquí de entrada el kickoff y en el regreso un buen corte y hasta la yarda 28 Desde ahí empezará el segundo drive de los troyanos. Y con esto empezará también el segundo cuarto del partido 7 a 7 señores, Gators contra Troyanos Desde eh, de el estadio de... ¿Quién es este estadio? Ah, no, pues es el estadio colegial, es el estadio de los, de los Troyanos, me parece Primero 10 por avanzar, se la entrega aquí al corredor 24, bastante agresivo. hoy oh, se tropezó ahí con su liniero Se tacleó ahí con su liniero Este 24 se me hace que es bueno, ¿eh? Me gusta cómo corre, me gusta la velocidad, la aceleración que tiene Aguanta dos, tres golpes Vamos a seguirlo utilizando en la medida de lo posible Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar bien aquí. Dobla por la izquierda. Bien. Bien, rompe el. ¡Oh! Bien, qué buenos movimientos, Minavente. Y allí está, primero y 10 en la yarda 47 del propio territorio. Excelente. Ese, ese, ese giro, señores. Me dio como otras 15 yardas o 10. No sé, bien. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar bien aquí nuevamente. Se la entrega nuevamente. Y al 24. Y rompe un tacleo. Y rompe el otro y se va. A la 30. A la 20. 15, 10, 5. Touchdown. Troyanos del sur de California. Qué gran jugada. 53 yardotas, señores. Y nos volvemos a tomar la delantera. Viene aquí el extra. Y el extra es bueno. 14 a 7 señores, volvemos a tomar la delantera, así nos movemos rápido los troyanos. Pero viene nuevamente la ofensiva de los de los Gators, que se movió bien hace rato, literalmente me arrastró, pero que, creo que tengo que empezar a probar otras cosas y ya no hacerle tanto caso al coordinador defensivo de los troyanos, porque como que no me mandó buenos paquetes, así que voy a empezar a buscar mis defensivas. Hasta ahí llegó, en la yarda 22 empezará el segundo drive de los Gators en este segundo cuarto en el que quedan casi, casi 5 minutos todavía. Solamente nos chutamos un, un minuto en, en el primer cuarto. Eso está bastante chido. De nuevo, va a obtener 10 yardas por avanzar. Ahí tiene un corredor detrás del White. Doble a la cerrada. Viene el White, doble, le voy a llegar. ¡Ay, tira el pase profundo, profundo! Va ¡Oh, bien, defendido. Uh, bien defendido, y creo que el, el, el, el, el bajo defensivo estaba más bajito pero bien defendido, atacó profundo los Gators están atacando gacho, eh, pero les voy a empezar a jugar mi cover 3 yo y mi cover 3 somos muy felices segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar viene aquí, a dónde Bellington, a dónde, papá solamente ganó una yarda y se les complica el drive tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar para los Gators de Florida Vamos a ver si se si nos puede mover. Aunque sea, no, espero que no me puedan mover. Voy a, voy a proteger atrás. En fin, muchos baches defensivos. Solamente voy a cargar con tres, con cuatro. Tiene White aquí el centro, a nadie. A na... Al centro, a la izquierda, a nadie. Muy volado. Abby. Tenía yo ahí tres. Pero ya nos, ya los paramos, señores. Ya, misión cumplida. Ya los paramos. Bien. Viene cuatro por 9 yardas por avanzar. Y viene el despejo aquí del 46 de los de los Gators. Y vendrá el regreso del 24. Vientos este 24 por chido. Vámonos, vámonos, vámonos. Jala, jala, bien. Bien. Bien, bien buenos cortes Bien, chavo. Bien. Hasta la yarda 41. Qué buen regreso. De la 23 hasta la 41. Casi 20 yardas. 18 yardas, no más, 24 yardas Bien, vamos Primera oportunidad, de yardas por avanzar Estamos en la 41 señores, estamos casi ya en medio campo Y, y podemos meter más puntos La frustración han movido bien. nuevamente El engaño con la 24, se clavó Y no sacó mucho, una yarda Nada más Segunda oportunidad, vendrá segunda oportunidad Y 9 yardas por avanzar No he utilizado mucho el brazo de Lance El primer pase que tiré fue touchdown Vamos a ver aquí Segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar. Vámonos con el escape. Sí estaba cubierto ya la zona de la bandera. Y sacamos otras tres yarditas. Será tercera oportunidad y seis yardas por avanzar. Me parece que se pondrá a la cerrada aquí el número 81. Tercera oportunidad y seis yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho. Dos hombres al lado de Lance. Lance viene aquí el pase a la, a la esquina. Bien, bien. Se lo quitó. Bien, se lo quitó. Bien, ay, bien. Qué atrapada de este 10. Bien, ahí en las alturas. Bien, bien. Primero 10. Ya estamos en la 33 de los Gators. Bien, se está moviendo bien el, eh, estamos moviendo bien el balón. Primera oportunidad de yardas por avanzar. Vamos a buscar los huecos en el centro. Vamos. Ahí está el pase rápido al centro. Bien. Y aquí el 18. Bien, señores. Ya estamos en la 16. En la yarda 16 de los Gators. Que de, de defensa no trae nada. A la ofensiva más o menos. Pero la defensa no se mueve nada Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Y algunos ajustes, no me está gustando lo que ve en su defensa eh, Creo que va a ser por ahí, ajá Pero bien, ajá Vamos, y ahí al escape, vámonos rápido Bien, el 24, bien, jala bien este chavo, jala bien, eh. me está gustando Me está gustando, ya estamos en la yarda 7, primero y gol, no todavía no es primero y gol, segunda y uno. Segunda y uno, y podemos estar ya en zona de primero y gol, o tal vez hasta de anotación. Segunda y uno por avanzar, viene aquí. vamos ahí! ¡Ay, ¡Oh! no puede ser! Se cruzó la imagen. ¡Ay, pensé que ahí estaba la anotación! Tercera y uno. Tercera oportunidad y una yarda por avanzar. ¡Ay, se me fue el gallín ahí! ¡Pero bueno! Tercero por debajo y una yarda por avanzar. Formación abierta, un, un corredor al lado de él. Vámonos ahí en el cruce, vámonos solito. Touchdown y fue el 24. Es que no dicen su nombre, pero el 24. Touchdown. Y el segundo pase de anotación. Three y mire, hemos anotado en cada uno de nuestros tres drives. Ahí sí, nomás. Ahí nomás el poderío que ya se empieza a ver en esta ofensiva de los troyanos con el señor Freelance en los controles. Viene aquí el kickoff. Y. Va a haber regreso, la, la, la, la atrapa en la yarda 3, de ahí sale hasta la yarda 25, ¡Ay, el fútbol, ¡Oh! uy, en la yarda 26, ya habían perdido el valor, los equipos especiales estaban haciendo la jugada, pero no se dio, está bien, primera oportunidad, y 10 yardas por avanzar, vienen aquí ya los Gators con Cruz del lado izquierdo, un poquito a la desesperada, queda un minuto 36 en la primera mitad, Está buscando receptor, tiene todo el tiempo del mundo ¡Le voy a llegar! ¡Le voy a llegar! un Fumble! ¡Bien! ¡Bien! ¡La tienen los... troyanos. ¡La tienen los troyanos! Todo el tiempo del mundo no encontró receptor Mis cover 3 son la hostia Y ahí está Primero 10 en la guerra 13, señores Viene otro touchdown, cantadísimo Yo ya lo estoy cantando de los troyanos. Ya vi por dónde a los, a los Gators Primero 10, vámonos al centro, vámonos Eso Aprovechar los huecos, están cubriendo en zonas Vamos a explotar las ventanas Segunda oportunidad y una yarda por avanzar Supongo yo que aquí van a cubrir personal Pero vamos a tratarles de ganar por velocidad Ok, cada vez que cubra el zona web. Eh, no, están en personal no, ahí está, ahí está, vamos, tírale Touchdown Touchdown, US, USC Touchdown, USC. Ah, soy yo más bonito, ¿no? Que Touchdown Troyanos. Eres igual. El extra, ya estamos, señores. Ya estamos 28 a 7. Ahí nomás, aunque ustedes no lo crean. Ya le estamos planchando el traje a los Gators, 28 a 7. Y no se ve cómo puedan hacernos, pero ni, ni, ni rasguñitos. Después de ese primer touchdown, después de esa primera ofensiva, los Gators no han hecho absolutamente y prácticamente nada. Viene nuevamente el regreso. Y hasta uy, era para que cumplir otra vez y nada. Desde la yarda 23 vendrá, supongo yo, que lo que es el último drive de esta primera mitad. A menos que algo pase, ¿verdad? Que tumbemos otro baloncito, interceptemos algún pase eh, No sé, pueden pasar miles de cosas Y no, diez se la va a entregar a su corredor que viene por el centro Bueno, esto ya lo cedió un poco y tiene el tiempo fuera Lo cedió un poco porque lo que quiero es evitar la jugada grande Pero bueno, me corrieron como 10-11 yarditas Se mueven a la 34, 56 segundos Que van a su primer tiempo fuera Y tiene segunda primera oportunidad y ella nos puede avanzar nuevamente Gemelos de al lado izquierdo, un solo hombre al lado de... de, de. White, una la cerrada, se mueve al flat, ahí le tira, y no se salió, no se salió, y tienen que quemar su segundo tiempo fuera. Segunda oportunidad y tres yardas por avanzar. Miren, sí, los ando deteniendo y se sí ando pidiendo un tiempo fuera para tener el balón otra vez. ¿eh? Pero bueno, segunda oportunidad y tres yardas por avanzar. Viene White. Viene, tira al, al flat y se salió. Se salió, ya ni siquiera lo tuve que pedir, señores. Vendrá, era cuarta, ¿no? Ya venía cuarta. ¿Qué carajo? ¿Les están dando tercera oportunidad otra vez? ¿Esto ya tendría, tendría que ser cuarta? ¿No? ¿Se me fueron los downs o me confundí? A ver, eh, ahí ahí, revísenle, porque yo no me puedo regresar, pero... Qué raro, subo, tercera oportunidad y una... White nuevamente... ¡Viene, ¡Viene, ahí está! ¡Bien! ¡Bien, bien! bien ahí estuvo! ¡Lo ¡No detuve! ¡Bien, señores! ¡Bien! ¿A dónde, papá? ¿A dónde? Cuarta y 13 yardas por avanzar. Ah, 15 fuera aquí. me Siendo un montón de tiempo por estar festejando. Eh, de, de. Ok. Cuarta y 13, 23 segundos. Van a partir desde la 30. No sé si todavía yo tenga tiempo de moverme. Me quedan dos tiempos fuera. Vamos a ver. Entrada, no hay que haber regreso vamos a salir de la yarda 20 con 16 segundos, está complicado ¿no? la verdad es que sí está complicado eh, no prometo nada no son los Niners, con los Niners sí me sé dos, tres trucazos pero acá no, así que bueno vamos a ver si intento algo y del lado derecho un solo hombre del lado izquierdo vamos a ver si podemos intentar por ahí abrimos a nuestro receptor vamos a intentar mandar a todas a las zonas profundas a ver qué, a ver qué... Manuel, eh, ¡au! Oh, se me acabó el tiempo. Eh, se me acabó el tiempo. ¿Cuántos, cuántos segundos son? Las ¿20 segundos? Oh, estoy mal acostumbrado. Mi primer castigo en mi historia, un retraso de juego. De ja, modo... Nuevamente primera y 15 yardas por 20 yardas de la agencia. No, ya está más cañón y 16 segundos. 16 segundos, señores. Estoy en la yarda 15. Eh... Tengo dos tiempos fuera, sí, pero está muy cañón. Y está bien parada la defensa de los Gators. Yo creo que se van a proteger eso precisamente, pero lo tengo que buscar. Segunda y 15, game, viene aquí, aquí Lance, Lance, Lance. Va a tirar profundo game, y... ¡Uy! Oh, casi interceptado, the game, the game, casi interceptado. Game, no game, no. salió. Segunda y 15, no quiero arriesgar las estadísticas de Lance. Vamos a jugar con algo un poquito más conservatore. No, y a ver si de por ahí, a ver si de churro nos sale esta jugadita Que sí, creo que aprovechando que están todos hacia atrás Podrían permitirnos alguna escapada Es un paso de pantalla, Aquí vámonos Hasta el primer bloqueo, hasta los segundos, brinca el otro, vámonos, acelera O giro, vámonos, corre, uy oh, no, ya no Ya no, pero bueno, para la estadística mejor señores Hasta ahí llegó, de no necesitábamos tanto, vamos ganando Cómodamente 28 a 7, 21 puntos en el segundo cuarto. No, ahí fue la masacre. Y yo creo que el coach ha de estar muy orgulloso, sí, de su defensiva, que ya robó un balón, pero esta ofensiva se mueve brutalmente. Vamos a ver si sigue manteniendo su misma eh, eh, mentalidad de querernos eh, a, a alternar con Tommy Matthews. En teoría en esta segunda mitad tendría que entrar Tommy Matthews. Vamos a ver si sí. No, yo no puedo hacer cambios. Eh, ahí se les aviso si ustedes juegan franchise. No hay manera de hacer cambios, ni sustituciones, ni, ni de retar jugadas. No hay manera de hacer nada. Cuando pones pausa solamente te pone ahí poner o quitar subtítulos y cosas así. Salirte de la partida o continuar, no puedes hacer absolutamente nada pero vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad Si sí mete a, a Tommy Matthews de coreback Un es por avanzar, bien aquí, viene la carrera por el centro Bien, buen avance Va ¡Ah, pero un fútbol! ¡Oh, oh, ¡Oh, qué trancazo le metí al corredor de los Gators! Primera jugada, señores Balón entregado y esta defensa de los troyanos Sí que está poderosa Ya empecé a ver que sí está poderosa Bueno, en mi sistema Porque la neta, el que me estaban mandando ellos Pues como que no Primera oportunidad y ya llaves para avanzar Los hombres de Lance Lance viene aquí al centro, bien, perfecto Con el corredor, con el 6, con el último que hizo La jugada, en la última jugada del medio tiempo Creo que están rotando aquí entre el 24 y el 6 Están turnando Ya le están dando más descanso al 24 Y viene aquí Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lance echa para atrás. Busca ahí nuevamente en el centro. Y ahora sí es el 24. Y hasta ahí llegó a la yarda 5, señores. Hasta la yarda 5. Desde ahí vendrá eh, Lance. Ya estamos en, en primera y gol. En la yarda 5 de los Gators de Florida. Y vamos a, a ver si les podemos aplicar una jet sweep. Vamos a ver. Y metí en la ficha el receptor hace el cortes. Y sí, se metió. Touchdown Troyanos del sur de California. Touchdown USC. Ahí está. Y ya estamos 34 a 7, señores. ¿eh? Y todavía falta. No, hasta esto va a ser otra masacre. Como la, la última que metimos ahí en el colegial en la final. en el día de medios. O en todo eso para que nos vieran todos. Ahí está. 35 a 7 señores de, de, de Troy Lance, este también cuenta como pase porque fue hacia adelante la pichadita. Entonces ya lleva, ¿qué? 3 pases de anotación el señor Troy Lance, 3 o 4 4 pases de anotación me parecen eh, Es una locura, una locura señores, 4 pases de anotación en su primer juego como colegial Díganme quién, díganme quién, díganme quién. Una no, oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene aquí White, el corredor, y se la vuelve a entregar al corredor. Creo que no es el que cumple hace rato. Pero bueno, así ah, fue, pero el otro no ganó mucho. Este 23, el señor, creo que es Ellington, creo que es anotó hace rato. Segundo corrida, 10 yardas por avanzar, no ganaron absolutamente nada. Y viene aquí con trip TripDrike, que últimamente tira aquí a su, su corredor. O a la cerrada, no sé qué es el 37, creo que es corredor. Perkins, tercera y cuatro yardas por avanzar, se les complica el drive a los Gators Vamos a ver Y aquí White, nuevamente en lado de la izquierda que... ¡Vamos! ¡Interceptado! ¡Qué mal pase de White! ¡Qué mal pase de White! ¡Qué mal pase de White! el número 19, el esquinero safety número 19 de los Troyanos se lleva la intercepción Señores, vamos a volver a tener el balón. Esto es una paliza. Se está poniendo más fea de lo que yo pensaba. Yo no sé si soy muy bueno en mal. En la neta, no creo. Creo que está muy fácil esta dificultad. viene aquí la corrida. Y vean, vámonos. Vámonos. Vámonos, Touch. ¡Ay! Se la merecía. Se la merecía de hace rato. Touchdown del número 6 de los Troyanos y esto ya es 41 a 7 señores, esto es una arrastrada monumental, esto es una arrastrada impresionante, 42 a 7 a los Gators hermanitos, ahí nomás, ya el coach de los de los, de los, de los Gators como que no sabe ya qué tiene que hacer estamos sorprendiendo a propios extraños en el debut de Trey Lance este no fue de pase esta fue corrida pero 42 puntos señores ya esto es una masacre y lo que le falta eh ahí les encargo yo no sé qué puedan hacer los Gators si han movido movido el balón tiene la primera ofensiva después ya no hicieron absolutamente nada de nada gemelos cerrados del lado izquierdo un solo hombre al lado de White en la anterior nuevamente a su corredor Creo que ya entendieron que no van a ganar este partido Y supongo yo que Van a intentar pues jugar Un poco más conservadores Correr el balón, bajarle al reloj No lo sé Segunda y seis, corredor, que rompe una tacleada, que rompe otra, se está escapando, yo obviamente a lo mensu. Y bien, un descuido y me sacó bastantes yardas. Hasta la 45, pero siguen corriendo. En la vida real, yo creo que ya muy pocos equipos estarían corriendo el balón así a estas alturas. Yo creo que tendrían que explotar más el juego aéreo, pero bueno. Y ahí vienen con el pase, bien cruzado, casi dos receptores chocan en la misma trayectoria. Y sacan 8 yarditas, segunda oportunidad y 2 yardas para avanzar Me están eh, ya empezando a descifrar mi cover 3, creo Pero bueno, yo les voy a seguir jugando así porque no quiero sorpresas Ah, bien aquí un pase, vean de esos, de esos pases rápidos de bloqueo Pantalla Y, y bastante chido, eh Le salió muy bien, primera oportunidad y 10 yardas para avanzar Una yarda 39 ya de mi territorio Vienen ahora con el corredor 5, que eh, con el, el giro todavía saca unas cuantas más yardas. Segunda oportunidad y 6 u 8 por avanzar. Ya no vi, no alcanza a ver, pero es segunda y 6. Segunda y 6 por avanzar. Viene aquí White, White se echa para atrás, bueno, se echa para atrás. Ahí desde el dropback, el pase al centro con su ala cerrada. Primero y 10 de los Gators, Hunter. No sé, ese que era, creo que es la cerrada. Número 10 por avanzar. Está jugando con inteligencia los Raiders. Definitivamente viene el pase aquí. ¡Uy! ¡Uy! Casi. Ya no sé, si que está bien bajito. Pero hacer a no bien, pero en ese gancho pudo haber aparecido o el backer en la zona o bajar rápido mi esquina, pero no bajó. Esta ofensiva también se está moviendo bien de los Gators. Después de que no los dejé hacer nada, ahorita sí me están arrasando otra vez. Viene aquí la corda hoy Me tumbó mi tacleador. Vámonos. Darlington se prendió y tumbó a mi dinero. Segunda y nueve por avanzar. En la vida real, este Torres sería Kaitas. ¿Kaitas? ¿No? Y aquí nuevamente no se la entrega al señor Ellington y llega hasta la yarda 10. Se está acabando el tercer cuarto y creo que con esta jugada ya no va a haber más. Y vamos a, a pasar a la tercera oportunidad y 5 yardas por avanzar en el último cuarto último cuarto señores, vean ahí están los scores 7, 21 y 14 puntos así los tres cuartos y vamos a ver cuánto nos podemos meter en el cuarto tercera oportunidad cinco yardas por avanzar White está buscando ya lo ahí tenía uno en el centro ¡oh! ¡no! se fue a la anotación arriesgado pero touchdown, buena jugada ¿eh? debo de aceptar que esta jugada sí me sorprendió 13 42. ¿Podrán regresar los Gators? Yo la neta no lo creo, pero ya se están poniendo bravos. Todavía están. Ah, están lejos. Son como 5 touchdowns, ¿no? 4 touchdowns. Y con. bueno, casi todo el cuarto cuarto podría ser. No sé, me no vaya yo a desplomar, me pase algo aquí, dentro. A la yarda 25, excelente. Desde ahí empezará mi primer drive. Es como si se hubiera encargo, pero no se pudo encargar. Así que desde la yarda 25 empezará. No, no es mi primer drive, eh. mi segundo ride de la segunda mitad. Ya ni sí, la mitad. Y sí, creo que es el segundo. Es que Esta es ofensiva de los Me oh, no iban a un La ofensiva de los Weigles se movió bien, consumió bastante tiempo. Y bueno. Me pegaron, pase incompleto, segundo pase incompleto de, de, de, de, de Lance en este juego. Si no más les recuerdo, segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Viene Lance, para atrás, está buscando en el centro, ya lo vi, no. Ahí está, oh, vamos a correr, correr, correr. Eso, oh, oh, me arriesgué, me arriesgué, casi fumble. Bueno, me pudieron fumblear ahí, eh. Pero bueno, ya demostré que también puedo usar las piernas. Creo que es la primera vez que corro en el colegial. Bueno, habilidad. Eso es lo que yo me gustaría que hiciera Lance. Que corra nada más cuando sí sea muy necesario. Mira aquí el pase cruzado y vean. ¡Ay, es ese es Este greñudo, este yo lo conozco. ¡Vámonos! ¡Jala! ¡Jala! ¡Jala! touchdowns Este greñudo jugaba con los... Con, los... con los Hawks en la prepa. Es igualito el Rosas. Rosa se llamaba ese. <risa> <risa> <risa> y lo recuerdo. Vean, ahí está. Si es, si es el mismo, tiene que ser el mismo. Y el extra es bueno. 49, señores. 49 a 14. Y una anotación más del señor Freelance. Esto ya es una locura. Es un circo aéreo del señor Freelance. Excelente. De Lance a Rosas, ¿eh? Sí lo recuerdo, o sea, ¿lo recuerdan ustedes? Eh, en, en, en, en, el, en el video pasado de los Hawks. Pues ya está con los troyanos y está jugando con Lance. Y, y bueno ah, es que que estoy oyendo que le preguntaron a Tommy Matthews que qué pensaba y dijo yo lo apoyo, él, eh, o sea, de glance y dijo, él es el que tiene la hot hand ¿no? o la mano caliente, o es el que está jugando chido y yo aquí estoy, vámonos ¿a dónde? ¿a dónde, papá? la presión de los frontales y White. Ahí se toma en blanco también. Segunda y 17 por avanzar. Pero miren, eh, eh, Tony Matthews está portando bastante chido. No, no, no, no le está incomodando no jugar. Uy, va bien en la corrida. Mal corte. Horrendo corte de Ellington. Si hubiera seguido por fuera tal vez dejaba más yardas. Pero bueno, a mí eso no me interesa. Lo paramos. Tercera y 8 yardas por avanzar. Vamos a ver esta ofensiva. Debo decirles que estoy haciendo ya un poco de modificaciones en mis defensas porque la anterior no me resultó. Me leyeron ya el cover 3. Y aquí el pase al centro. Uy, oh, otra vez. Oh. Primero 10 yardas por avanzar. Estamos viendo otra vez bien esta ofensiva. Ya están en la 36 de su propio territorio. Esto me preocupa, ¿eh? Ya no los estoy pudiendo detener y aquí ya es que no le llego, no le llego, viene pase al centro al centro y llegó justo al medio campo eh, eh, aquí en Wellington que es el caballo de batalla de los Gators, se han dado en cuenta y una primera oportunidad 10 yardas por avanzar con el ala perdón, con el ala cerrada compl con el ala completo se me fue el avión estaba yo viendo aquí unas cosas ¡Ja, ja! mi distraje pero bueno segunda oportunidad tres yardas por avanzar están moviendo bien ya están en mi yarda 44 no les estoy pudiendo encontrar la manera ya de frenarlos mientras mis frontales no metan presión vean ahí me van a estar haciendo daño en todos lados ya están en la yarda 28 y se está moviendo otra vez muy bien esta ofensiva de los Gators. Segunda ofensiva consecutiva que me están arrastrando eh, a diestra y siniestra. Tengo que presionar más, pero no he podido encontrar la manera. ¡Bien fútbol! ¡Ay, la recuperó! ¡Ay, la recuperó! Re ¡Puede seguir cuántos fútbol lleva! Y nada más hemos recuperado uno, ¿pueden creer eso? Segunda oportunidad y 10 yardas para avanzar. El 18, no sé hacer para atrás, le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar vamos ¡Fumbole! ¡Agárrala! Ay, no la ha recuperado! de Dios, no puedo... Pero hasta dónde Ya lo sacaste de gol de campo, señores Tercero y 38 yardas por avanzar Yo no sé qué piensan hacer aquí, pero esto ya es imposible Vamos a jugarles preventivo no, ya alguna zona corta 10 yarditas, 15 yardas, no me, no me importan Viene aquí el pase Rápido, el plan No solamente fue para tratar de buscar Pero llegaron a la yarda 44 Y pues no es mucho Así que aquí pedimos un tiempo fuera Porque queremos tener el balón Con tiempo, todavía queremos hacer algo Queda un minuto con 10 segundos Y vamos a intentar Todavía mover el balón un poquito más, a ver si les podemos hacer más puntos. Y aquí la sacó en la yarda 10, nos hizo regreso. Vamos a salir encajonadones. Tenemos dos tiempos fuera, un minuto cinco. De, puede ser que podamos mover un poquito el balón aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar por acá, al lado corto. Viene el pase pantalla, bien. Bien, buenos bloqueos, buenos bloqueos, buenos bloques, bien. Primero y 10, que se salió del campo. Con eso se define el reloj, según yo. No sé si porque lo sacaron, se va corriendo. Pero bueno, primero 10, ya estamos en la 20. Sí, se detuvo el reloj, se detuvo el reloj. Número 10, viene aquí. Buen pase aquí a la esquina, bien, perfecto. Perfecto, señores, en la yarda 38. Con el número 10, este 10 y el 18 son buenos, con ¿eh? buenos resultados. También los pases que le pone Lanza. Ah, pero ahora no se tuvo el reloj, cayó adentro. Quedan 41 segundos. Vámonos. Un engaño de la Jetsuit. Vámonos. Viene ahí al centro, bien solito en el centro. Vámonos, jala. Jala. Uy, y hasta la yarda. Estamos en la yarda 15. Tiempo fuera, sí, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera. Estamos en la yarda 15. Queremos anotar una más. Sí, somos un poquito manchados, lo acepto. Pero bueno, eh... primer 10 en la yarda 16 del terreno de los Gators es que esto como que me sirve de entrenamiento, saben también, estoy aprovechando esto para probar cosas, aunque no es el tema de los Nigers viene aquí el pase al centro, bien en el 81, ya estamos en la yarda 6 vamos a jugar en serie, quedan 17 segundos, 16, 15 viene aquí el engaño de corrida y, y lanza ahí, corre no, corre, ah bien se destrabó, Touchdown, caminando, Jaja. Ja, ja! <risa> me quedé chocando sobre mi dinero como dos horas Y, y pude salir y así me llegaron Touchdown señores Paliza 55 a 14 Sobre los Gators Con el extra 56 Y vendrá el, el, el Este Vendrá el El, el, el, el Pero ya con siete segundos Ya no creo que hagan mucho los Gators La verdad es que este juego ya está más que consumado Bestial demostración en su primer juego de Troy Lance No, creo que fueron 5 touchdowns por fase eh, Y uno por corrida Entonces, ¿qué más le puedes pedir a un coreback que debuta con esos números? Y hasta ahí llegó 3 segundos, última jugada de los Gators Esto ya es total y completamente trash time Que ya era desde creo que el tercer cuarto pero bueno, esta ya nada más es la jugada nomás el. A ver qué, supongo yo que va a venir con un Ave María Como es la costumbre Y aquí viene, hoy le iba a llegar Y tira el pase ahí entre todos ¡Ay, ¿lo no puede ser! ¿Qué es eso? ¡Ay, ¡Qué churrazo! Eso ya nada más le sumó a la estadística de White y de Perkins Porque se acabó el partido, señores Y los troyanos Barren a, a los Gators 56-14 Nada más y nada menos. ¿Eh? Ahí nomás. Ahí no más, señores. Pues bueno, prácticamente eh, una barrida no eh, eh, histórica contra los Gators. Yo creo que ningún eh, jugador me no va a, go a go nos, no, sé no han empezado bien, pero después de algunas semanas, tú y Tommy han sido rotado, O sea, que se los han rotado. Que sí, nos recuerda como a Brady y a Drew Henson cuando estaba en Michigan. Debe de ser muy frustrante para los dos. Me dice: o sea, Haz la más rica como. Ok, levántate. hacen esos platos en mi cuerpo. Tienes que empezar a limpiarte. Me ha ah, llevado. O sea, o sea miren, ja, para que se los traduzco todo. Ahí están los subtítulos, pero al parecer eh, Lance se ha vuelto un desastre, ¿no? Y ahí está el entrevistador hey, up, este de la, de la prepa, uh -huh. que veías como su cuarto. Ya, levántate porque quiero ver la tele. The volume, los Heartbreak Kids se llaman. Este, estos dos chicos... Hey. Hey, Estoy es jugando no bien es afuera. Y sé que coach que el coach O'Brien tiene una identidad y un, un sistema matchup, de ponerlos a jugar, pero, pero, no pero nadie sabe qué demonios está pasando. Como, está está pasando, está como dijo Madden alguna vez, tener dos callbacks es no tener ninguno. Uy, esa frase está buena, ¿eh? Porque tener dos callbacks es no tener ninguno. O sea eso empieza conmigo, dice. That would make the situation worse. I mean, the team plays better when I'm on the field. Everybody knows that. Si en el campo, el ritmo, mejor, todo, Last thing I need is to be about you breathing down my neck. If I make one mistake, I mean, you está it, Okay, I see what's going on here, guys. I don't know. ¿Qué me tu bueno, tú está corazón, reclamando no por ir, qué lo siguió. Qué manchado. Le está diciendo que se pudo haber ido a otro lugar. ¿Por qué, qué que fue que fue que lo siguió? Yo pensaba sí. ser Batman. Tú Robin. estamos pues, en esto juntos. Me disculpe, la neta. Y ya le dijo Tony no. No lo sé. Solo quiero dejarlo. Solo quiero irme. Sass. Yo no sé cuál es su problema. Tienes que hablar con él. Tienes que irme con el problema. Él puede encontrarme aquí. Sass. Está poniendo viva a Lance. ¿eh? Se está poniendo viva al, señor, viva al señor Trey Lance. O sea, básicamente discutieron porque nadie entiende qué está pasando, no puede brillar Lance, eh, Tommy no tiene tanta bronca pero Lance está poniendo medio enojado de que no lo dejan brillar y le reclamó que por qué lo siguió acá, si él podía haber hecho su carrera por otro lado y, y pues obviamente Tommy le dijo ¿qué pasó, pues no queramos Batman y Robin y el otro, pues así como que se quiso disculpar pero ya demasiado tarde ya había abierto la bocota Problemas en el paraíso señores así tal cual, y viene aquí vamos dice semifinal del colegial, vamos contra Clemson y Trevor Lawrence, ah, no, no creo que sea Trevor Lawrence, de hecho no, creo, no va a estar, no, aquí me no manejan como a los jugadores reales, y aquí el coach que es el que está teniendo toda la culpa, que no es por acá, díganos es, pero yo siento que se parece a Bill Belichick, como que. Porque miren, si se han comprado más de los últimos años, Belichick no deja que salga su, su, su rostro o su cara o su personaje en el juego. Entonces aquí hicieron como una representación bien malévola de Belichick, creo yo. En fin, empieza el partido. Y desde la yarda 25 empezará el drive de los de los sesnos. ¿sí Ay, parece, sí parece. Sí, parece este. Flores este, este, no es el 18, pero tiene como el físico. Hicieron parecido, ¿no? y aquí miren, va a intentar correr. ¿Qué es eso? Y hay un fútbol, vea luego en la primera jugada, fútbol, y lo tienen los troyanos del sur de California. Vieron ese intento de corrida de, de, de, de la imitación de Lorenz, pues no logró mucho. Y desde allá a la 28 vendrá el primer drive, ya así de rápido, Trey Lance y los troyanos del sur de California. Primera oportunidad, de yards para avanzar Vamos a intentar, vamos a intentar atacar Esa, esa zona, la zona profunda Vámonos, Si vamos. se quedó el esquíndero Vámonos, ahí está Vámonos. Y la bajó una mano ¡Touchdown! ¡Touchdown! touchdown touchdown, touchdown, touchdown En la primera jugada, señores El ala cerrado, 81, una mano la bajó pases de Troy Lance Touchdown de los troyanos Y así abrimos, así de contundente Abrimos el marcador en la semifinal del fútbol colegial en el Arlington, en Arlington, Texas, en el estadio de los Cowboys. Además, 500. Me parece perfecto. Voy a tomar un poquito de agua porque se me está secando la garganta. Aquí viene el regreso. Y hasta ahí llegó. A la yarda 22. De ahí vendrá el raid right de, de Clemson. Y aquí viene. Eh, vamos a decirle Trevor Lawrence. Que ¿no? no sé cómo se llama, pero. Aquí viene Lawrence en los controles. Dos hombres del lado derecho. Viene el pase rápidamente con el corredor. Y aquí ya empezaron a atacar. ya ahora sí, duro. Ocho yarditas. Ocho yardas para los, eh, para los de Clemson. Segunda y dos, sé si se parece un montón a Trevor Lawrence. McKinley Lawrence 2. La, oh, ya se nuevamente le caña. Intenta correr otra vez hace un fumble. Pero la recuperó el dinero, vean. Lawrence, en lo suyo no es correr. Al menos aquí. Ya lleva dos fumbles. Aquí lo salvó el Iniero. Tercera oportunidad. Y, y tres yardas para avanzar. Solamente perdió una yarda. Tercera y tres. Tercera y tres señores. Está cambiando las indicaciones. Vienen los disparos. De punto, nos agarró en las cargas leyó las cargas y nos atacó ahí al centro con su director y primero y diez, ya están en las 39 del territorio estaba a punto de detenerlos, fumblearon, la recuperaron o sea, estaba a punto de, de, de detenerlos y no ha podido bien aquí, Lorenz 2, echa para atrás, es el pase pantalla pase pantalla de... Y, oh. sacaron bastantes no, bastante yardas, 5 yardas, pero se siguen moviendo segunda oportunidad de 5 yardas por avanzar así se me movieron hace rato los, los, los Gators, ¿no? y ahorita le toca a los... Acá. No sé cómo se llama, son como sesnos, ¿no? ¿Qué son esos Cessnos? que clavamos algo así. Fue cinco por avanzar. Viene aquí, y me... sí, estaba en el centro, vámonos. Hasta la yarda 40, señores. Hasta la yarda 40. Se meten en la 41, perdón. Primero por ya es por avanzar, en la yarda 41, ya de mi territorio, viene aquí el... No, no se engañe, la se entrega al por el centro. Ja, por el centro hasta la yarda 29, me están moviendo bien el balón aquí. Llega algo así se llama, me están moviendo muy bien el balón aquí lo de Clemson. Primera <ríe> oportunidad 10 y hasta ahí, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿A dónde? Segunda y 8 por avanzar Segunda y 8 y están en la yarda 27 de mi territorio Viene aquí, ahora sí se le engaño El aparato se puede ir ahí a la esquina y Casi llegaba Casi llegaba, se quedó en la unión están mirando bien el balón Ah, pero son los Tigers Son los Tigers de Clemson, sí es cierto Son los Tigers, no son, no son los atletos Son los Tigers de Clemson y aquí vean, están en la yarda 1 demonios llama a su hombre se mueve, tiene aquí el pase oh. la volumen lo tenía solo, él ¿eh? lo tenía solito segunda y gol y aquí se da de topes eh, loventos porque tenía la anotación segunda y gol segunda y gol, sí, tiene razón desde el lado izquierdo oh, qué va a ser? sí, es pase y aquí sí, solito, solito, solito, sí, estaba mal parado, me agarró mal parado el touchdown con este 15 que ha sido su, su receptor predilecto en este, en este, en lo que va del partido. Y se van a emparejar los cartones. Esa es la mala, la buena es que como ellos recibieron, yo voy a, ellos recibieron la primera mitad, yo recibo la segunda y tengo ahorita, eh, eh, digamos con el ajedrez, tengo la mano. Tuve la primera jugada. Pero bueno, ya me hicieron daño, 7 a 7 el marcador. Quedan menos de dos minutos en el primer cuarto, viene el equipo y va a haber regreso. Sale hasta la 10, a la, 10, la 20, a la 25, a la yarda 28. Desde la yarda 28 empezará este nuevo drive, el segundo drive del partido de los troyanos del sur de California con Troy Lance y compañía. No sé cómo se llama ninguno de los jugadores de los troyanos, no trae nombre atrás y no me aparece en no, no, no hay manera de saber cómo se llama. No se ven algunos nombres algún nombre, Scoopler, Ward, Walker, algo así. Los autores. Primera oportunidad y d yardas por avanzar. No Dos hombres a su lado de Lance. mira aquí al centro viene Creo que es el Walker, ¿no? Primera oportunidad y d yardas por avanzar. Buen pase, bien metido al centro. A la zona de los backers. Muy bien, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar En la yarda 39, estamos viendo ahora si vamos a ir más por pase del juego pasado corriendo más ¡Oh! Y estabillo ¡Se pudo haber escapado! En yardas, segunda y 13 Este pase pantalla prometía, pero reaccionó bien el defensivo Segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar Viene aquí, viene bien a la banda ¡Bien, bien! ¡Uy! ¡Se va a salir! ¡Oh, buen corte! ¡Oh, buen giro! ¡Vámonos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Se escapó! Touchdown, ¿Qué, ¡Qué anotación, señores! ¡Qué anotación! ¡Hay que aceptarlo! Esta fue una jugadota. Yo pensaba que solamente iba a lograr el primer disco si y iba a salir el campo. Logró mantener el equilibrio. Hizo un giro de aquellos y se peló hasta la anotación. Touchdown de los troyanos. 14-7. a Tomamos la ventaja en el partido. Así fue la anterior y de repente pum, nos destapamos. Vamos a ver si Clemson y los Tigers también... este. Se ha doblado un poquito. y ahí marca el año 2019, ¿eh? Ojo, 2019. O sea, lo que vimos eh, de, de, de, con, con los Bulls fue 2018. ¿eh? O, hoy pues ¿no? Eh, 2018, y aquí ya es 2019. Vamos a 17 fue por ahí. De, de la prepa, o así sea, porque son dos años después, creo, esto ya, ¿no? Algo así, ya me hice bolas. Pero esto es 2019, o sea. Es el último año, yo creo que de colegial, tanto de Lance de como de Matthews. Y aquí tendrá que venir la NFL, pero vamos a ver hasta, hasta dónde se puede. Intentan correr aquí los Tigers y pierden dos yardas. Segunda oportunidad y 12 yardas por avanzar. Y jugaron con doble a la cerrada un receptor de cada lado, un hombre atrás de de de Lovitzos tiene tiempo tiene tiempo sigue buscando sigue buscando Le voy a llegar le voy a llevar bien fútbol hay un balón suelto balón suelto no puedo recuperar los balones sueltos le no doy un castigo de la ofensiva no lo va a declinar lo va a declinar y me quedo con la captura bueno con el, con la pérdida de ayer tercera y 21. Tercera oportunidad, 21 yardas por avanzar. Y con esto, señores, con esta acción se acabó el primer cuarto. Entramos al segundo cuarto con una ventaja raquítica, pero ventaja de 7 puntos. Vendrá tercera oportunidad, 21 yardas por avanzar. Y yo dudo mucho que no hagan el primer y yes. 10. Vamos a ver si nos sacan una dominguera. Mientras, por lo pronto le voy a presionar. Le voy a presionar, vamos, Salgo bien. El balón salió, vamos, gira, venga, está, touchdown. ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Touchdown de la defensiva de los troyanos! El gol pasó a Lorenz 2. El balón rebotó un par de veces, pero lo alcanzó a agarrar en 43. Y es un touchdown de la defensiva. Y nos vamos arriba, señoras y señores. 20 a 7. El extra es bueno. Vamos a tomar un poquito más de agua. Aprovechando esto. ¿No? Ah y viene el kickoff vamos y no, no creo que haya regreso lo metí un poquito más de lo normal y saldrán desde la yarda 25 los Tigers de Clemson viene aquí primero por 3 y 10 yardas por avanzar doble a la cerrada se la entregan aquí al Corolori y bien qué buena reacción de mi dinero, vieron? Quitando, atacando el gap y sobres desde el otro lado. Segunda y nueve. Segunda y nueve por avanzar. Hay una zona profunda ahí del lado izquierdo. Que no sé si estén viendo, pero espero que no. No, bueno, pero estaba mi cubriendo bien. y esquídero, perdón. Y viene aquí el pase con Cooper y Cooper. Cooper, primero y, y diez hasta la yarda 39. Con ese pase, llama Cooper ese 15. Bueno. Primera oportunidad y 10 yardas para avanzar, Trips del lado izquierdo, solo corredor al lado de Lobby Stoss y el pase, nada, estaba todo cubierto, solamente lo tiró para la el del balón Mala decisión porque perdieron 3 yardas Viene segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar, formación cerrada son coberturas personales y se la entrega al corredor, si sí, explota el hueco y hasta ahí llegó. Si hubiera roto por fuera, pudo sacar más, pero bueno, tercera y cinco ganó. Siete yardas, ¿no? Era, era, era segunda y doce, esta va a ser tercera y cinco. No está tan complicada, pero hay que poner atención. luego con las cargas, ataca Chinino, entró en el stop. Me oh, no. fui con uno, un fui con otro. Y se me fue hasta la 39, errores defensivos, eh, errores de estrategia, esto es puro simple error de mi estrategia Estoy tratando de probar coberturas personales porque las zonas no me han resultado mucho Pero creo que la, el personal tampoco, miren, no, lo están quemando, lo están quemando No sé si regresar a la zona, la verdad es que no he podido detenerle muy bien, pero bueno, vamos a intentarlo Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Este, este, va que sí me está agarrando Es que no, es que porque me tiene mucho que entrega al corredor, miren, yo esperando el pase Y me corrió ¡Ah! no le estoy pudiendo descifrar ¿Qué me está haciendo? No estoy pudiendo eh, Entender qué me están haciendo me Estoy cargando de adivinar Y no me está saliendo Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar Viene aquí, lanzos a El pase era la zona del plat con el corredor Y no llegó, tercera y pulgadas se quedó muy cerca, están bajando el reloj, eh, también, o sea, si anotan, se pone bueno porque le pueden bajar al reloj todavía más, tienen, tienen trips del lado derecho, tienen trips del lado derecho, ya me agarraron, ya me agarraron mal parado, y se la entregó al corredor, uy, oh, se la entregó, y hay un fútbol, error, error Garrafal, Rafael, vieron, vieron, tenía trips del lado derecho, y yo tenía toda mi información metida, Corre, si le había salido, pero fútbol y me salvé. Me salvé. Bien, perfecto. Y ahora vamos a tratarles de... Vamos a intentarla. El engaño. Se quedó, sí se quedó. Vamos, tírala ya. Solo, solo, solo, solo, solo. ¡No! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Touchdown! ¡Touchdown, señores! Uh -huh. ¡93 yardota, señores! ¡93 yardotas, señores! Es mi anotación por mucho más larga que he tenido Desde que estoy jugando esta cosa Ay, de nuevo lo quise intentar A ver si salía No pensé porque el esquinero estaba muy botado Y yo juraba que el safety se iba a ir Pero el safety se quedó Y el, y, y el esquinero se quedó muy atrás Me faltó un poquito de brazo Pero con eso tuvo y El esquinero todavía se lanzó Pero no llegó Y touchdown Touchdownazo señores Touchdownazo Así voy a inaugurar esa, esa, esa, esa frase Esa palabra Touchdownazo y aquí viene el regreso. Hasta la yarda 20. Ya, ya inauguré la, la de chanajearla. ¿eh? Ya les había hecho la de chanajearla. Y está este, está un aso. Primera oportunidad de yardas por avanzar desde la yarda 22. Desde ahí eh, este, vendrá este drive de los, de los Tigers de Clemson. Se están quedando atrás. Ya 21 puntotes. están rezagando. Al igual que, que, que en el anterior. Los... Vámonos, la captura. Hasta ahí señores Estuvo todo el día Es que mis coberturas así muy buenas Entonces yo no le no doy tiempo Aquí a Lorenz 2 No la verdad No sé cómo se llame No alcanzo a ver Pero a ver, Ojalá aparezca su nombre de Lorenz 2 Miren No es Lorenz Pero lo hicieron muy similar Están de acuerdo Y vámonos Otra vez la captura Vámonos Los frontales Tercera y 28 Y hay que pedir un tiempo sí como no Hay que tener el balón Todavía una vez más Están de acuerdo Yo estoy de acuerdo Tercera y 28 <risa> Ahí hasta podríamos ir por un saque ¿eh? ahí les encargo. O otro como el de hace rato, al menos junto a un touchdown defensivo. Pero no, solamente van a correr. Y No tienen problemas. En el 25 pedimos el segundo tiempo fuera, hay que tener el balón. Vamos a tener buena posición. Proyecto yo. A ver qué tanto cañón tiene este pateador de los Tigers. Van a patear desde sus diagonales, básicamente desde la yarda cero, adentro, y yo creo que puedo tener muy buena posición de campo. Vamos a ver cuántas yardas le pega. Y la sacó, la va a sacar, la va a sacar, no, sí la sacó. Uy, oh, patadón, eh. 70 72 yardas, hay nomás. Para la NFL este chavo. 72 yardotas le metió. O más 75 con las que estaba metido en el campo. Vamos a salir desde la 29. Ya se nos complica un poco más. Mi plan era empezar más o menos a medio campo. Pero yo creo que todavía podemos sacar algo. Niño aquí, pase pantalla. En 24, que ya no había aparecido. Bien, busca por el centro intenta pelear más y pelear rápido. Alcanzó a sacar otra unas cuantas yardas. Perdí unas cuantas más intentando buscar más. Estamos en la yarda 40. Hay que jugar rápido. Jugadas en serio, vámonos. 44 segundos y el tiempo corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Viene Lance está buscando bien el centro, viene el corredor. El 24, nuevamente viene viene el corte, bien con el tacubio. Bien, vámonos. Volado, volado, volado, volado, volado, volado, Vámonos luego, ves que vámonos. Ya, cuál en serie. Eso, vámonos. Esa. En esa lo que hace rato, vamos a ver si esta vez nos da o si no al centro. Vamos a ver. Bien, bien, bien atrapado, bien atrapado Por 8 segundos, tiempo fuera Tiempo fuera Nos queda una jugada Podemos intentar el touchdown en el gol de campo Yo creo que intentemos el touchdown, vamos ganando bien Igual y si no lo hacemos todavía nos quedaría un poco de tiempo Esa mira Esa con la que anotamos hace rato Vamos a intentarla es uno contra uno y el Zeke está cargado del lado izquierdo el, años, el backer nuevamente se botó Y solito. se entró ¡Sí! ¡Sí! ¡Un día adentro, touchdown! ¿Vieron? ¡Qué jugada, señores! Se las repetí, le ganó la espalda al esquinero Estaba en cobertura, en cover 6 No sé qué era cover 2 Se quedó el esquinero, ya quiso llegar y demasiado tarde Me he tardado un segundo más en tirar ese pase y la vuelo ¿eh? Ahí en el límite quedó touchdown Alcanzé a sacar la habitación señores 35 a 7 al medio tiempo Ahí les encargo una nueva paliza Con 3 segundos en el reloj eh, Yo creo que ya nada más es este regreso Vamos a levantar nada más que la regrese Para que se acabe y nos vayamos a descansar Vamos. Y hasta ahí Hasta ahí llegó Vamos a tomar agüita Aprovechamos el descanso del el tiempo. 21 que segundo rato. 14 en el primero, 35 a 7 al medio tiempo. Ahí ustedes me dirán. no me trató mi Matthews. Bueno, según lo que dijo Luis Jensen y lo que hemos visto, es como que durante la temporada sí lo ha estado haciendo: de alternar a Matthews y a Lance. Pero bueno, a mí yo creo que me aparecen los juegos en los que me permite jugar, o no sé qué pase. Pero bueno, ahí está Trey Lance jugando la semifinal del Campeonato Nacional Colegial. Y pues bueno, vamos a, vamos a intentar otro tipo de jugaditas, algunas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. No, es el, 26, el 26 no había aparecido. Pero bueno, ganó 6 yarditas Entonces pues ya le va a pasar a dar chance a algunos otros más eh, Estamos en la yarda 30 No, si fueron 5 yarditas, 4 o 5 yarditas Ahí estaba, ¿vieron? Esa, ah, vamos a ver si esa. están todos metidos El engaño Salvo Rolando, bien el pase ahí bien, bien, bien, bien, bien, oh, que corte, que corte, vámonos, touchdown, esto es touchdown, señores, que jugadota, otra jugadota, jugado, to, to, to, to, la, la leí desde que los vi todos clavados, había que tenía que ir con el ala cerrada. No me imaginé que el esquinero se fuera tan gacho y ese corte fue versallesco. Mm, y el extra es bueno. Señoras y señores, 42 a 7 eh, Sacando mis, mis mejores pasos en este baile La verdad es que le estamos eh, dando bien y bonito a los Tigers de Clemson De, de, de Lawrence 2 Híjole, ya ya, ya. preordené el en 22 Ya lo necesito tener, así que esperemos ya pronto jugar con los de veras ¿no? Son juegos que sí me interesan, sí me quiero aventar el de... contra Lawrence, contra... contra... contra Fields, contra... contra Wilson, Zach Wilson, o sea, quiero ver qué tal vienen esos chavos en, en, aquí en el Madden. Obviamente con Lance, ¿no? Igual está juego con ellos, pero bueno, no se los pasaré. <risa> primero y diez por avanzar. Y aquí la corrida hace un buen corte, hace un segundo buen movimiento. y Primero y diez. No sé si ya van a empezar a intentar lo de los Gators, ¿no? Que ya es eh, como conseguir el reloj. Como ya bajarle al reloj. Este. Sí, ya para no, no forzar a sus. Eh, la, más bien ya no. Que la, que la patiza ya no crezca. ¿no? Y supongo yo que es medio pegar a sus jugadores. Ay, no alcanzo a ver el apellido del coreback. De así que sigue siendo Lorenzo. Segunda oportunidad y 13 yardas por avanzar y se la entrega a su corredor y hay un destachado hay un castigo se fue Alding de la ofensiva, vamos a aceptarlo yo no lo vi la verdad, pero vamos a aceptarlo eso no fue mi culpa, segunda oportunidad y 21 yardas por avanzar, doble a la cerrada eh, un hombre atrás de, de Don se la entrega él al corredor y no logró muchas yardas tercero de 18 y este ataque se está muriendo nuevamente para los Tigers de Clemson Está muriendo, se está muriendo, tercera oportunidad y 10 yardas por avanzar, 18 yardas por avanzar, perdón. Bien, aquí Lawrence 2, está buscando, está buscando, venía la presión, 10 centavos, ¿a dónde? Había 5 Troyanos ahí, se puede escapar, se puede escapar, corre, corre, corre, oh, muy bien, buen regreso. Señoras y señores, intercepción casi pick six, esta defensa, este equipo está muy bueno. Fíjense que a mí siempre me gustaron un poco los troyanos. La verdad es que no tengo un equipo colegial favorito. Pero siempre me llamaron la atención los, los troyanos. Desde, desde, que, desde que Ronnie Lott jugaba, bueno, desde que supe que Ronnie Lott jugaba ahí me gustaron sus colores. Y luego pues, sabiendo que son de California y ahí está el touchdown. Touchdown, señores, bien, qué tan engaño de corrida, a, a la esquina con él, a la cerrada, touchdown 48-9. Les decía yo que, que cuando yo sé que Ronnie Locks jugaba y cuando lo vi con el uniforme de los troyanos, híjole, me gustó muchísimo, entonces creo que de ahí como que le agarré cierto cierta, eh, no, no, no, no, no, afición, porque la verdad es que tampoco es que lo siga, o cierto o gusto por los troyanos del sur de California, no, digo, eh, también pues obviamente me gusta Ohio State, ¿no? Digo, como juegan pues oh, actualmente Clemson, ¿no? hace un momento Nebraska, ¿no? No tengo un favorito en el colegial, pero sí algo siempre me llamó la atención de los troyanos. No sé por qué se me hace que está chido ese uniforme. Yo creo que es el que más se me figura a los Niners. Tal vez es eso. Pero bueno, 49-7 a 7 en este encuentro, señores. Esto ya está más que definido. Todavía nos queda cuarto y medio. Ahí les encargo. Esto va a terminar. Yo no voy a desperdiciar ninguna oportunidad y no voy a tener piedad. Primer pase, 5 yardas. viene aquí nuevamente el 2. 35 desde la yarda 30. Ya que ah, llegaba y alcanzó a sustentar el pase, ganó otras dos yarditas, tercera oportunidad y tres yardas por avanzar. Yugo, no, acá la joya, una tercera y tres por avanzar. Aquí con el corredor, ah, bien la ley bien la vi, excelente, bien, sabía, sabía que lo podía intentar y bajé con el set. Eso rompió los bloqueos y se les acabó otra vez su ofensiva. Cuarta y cuatro, van a despejar. Creo que puedo tener, bueno, puedo hacer rato Metí un patabón de 70 yardas. Este señor, y vean otra vez. Vámonos, y viene aquí lo Ay, Me llegó voladísima. Me el bloqueo. Que patabón me mete este señor hasta la 18. Desde la 18 vamos a empezar. Y es que la patada cayó como por la 10 no sé, si ¿sí? un patadón de este hombre, ahí creo que lo vamos a ver en la oh. <ríe> primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 18 viene aquí Lance, viene la el pase, eh, pase a la esquina, bien atrapadito, bien bajado excelente recepción, vean ahí, burlándose en la cara del defensivo como debe de ser, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, ya estamos en la 40 Ahí en el centro, vámonos, sí, solito Vámonos, solo Solo, señores, solo, solo Touchdown Touchdown, señores En, en la trayectoria de poste Hijos Otra anotación otro ¿Cuántas yardas lleva Lance? No sé, ahí si me pueden pasar el dato ¿Cuántas yardas lleva Lance? Aquel pase 93 Este fue como de otras 60 más todos los que ha estado metiendo en una final del colegial, avísenme quién ha hecho eso, bueno, puede ser que sí, porque en el colegial ya ve que luego se dan cada patiza pero bueno, aquí está la onda que ja, ya 57 es obviamente es inalcanzable, yo no, la verdad es que ya no me llama tanto la atención o no me... Me intriga saber qué tanto puedo hacer, sino qué me no puede hacer Clemson, porque la verdad no está mostrando un nivel. Primera y 10 por avanzar. Dos hombres del lado izquierdo, una sola ala cerrada. Se la entregan al corredor. Esta jugada ya está muy desgastada, ya no me van a hacer nada con ella. No sé por qué la siguen mandando. No entiendo por qué se siguen aferrando. Pero bueno, Número, segunda y seis. Viene el pase ahí en el, en el, el stop, largo o en gancho. Y es suficiente para el primero y diez. En la yarda casi al medio campo, 49. Ya estoy probando algunas otras defensas, ¿verdad? Digo, pues también ya estoy cediendo un poco de, de, de, de terreno. Primero y diez la... Ah, se le hace el engaño, el engaño. ¡Ay, había interferencia! ¡Ay, no la marcaron! ¡Qué manchado desde ver... ¡Ah, Cooper se llama! Cooper se llama el coreback de, de los de los de los Tigers. Ya nos lo redo, ya es Cooper. Vamos a decirle Cooper. Segunda oportunidad era interferencia, eh. La neta lo acepto, era interferencia mía, pero pues, ¿qué le hacemos? Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. viene el pase pantalla. El pase pantalla, el corte se metió muy mal, le dio muy mal el hueco, era por fuera. Seguir su bloqueó por fuera, pero bueno. Con esto, señores, se va a acabar las acciones del tercer cuarto. 56 a 7. Los troyanos del sur de California. Sobre. Sobre. Sobre. Sobre los. Tigres de Clemson, o los Clemson Tigers, o los Tigers de Clemson, o no, como quieran decir, ahí estaba Simpson, no Somero, Homero, otro Simpson. Tercera oportunidad y seis yardas por avanzar. Este drive de los. De los, de los. ¡Ay! Al hombre interno, Jeans está lleno, se está escapando, se está escapando y se avienta ahí. ¡Uy! Se quedó en la uno. ¡Se quedó en la uno! ¡Qué pase! Se quedó completamente en mi defensa. ¡Ah! ¡Vaya explosiva de Clemson! Bam. Vamos! a apretar, vamos a apretar. No nos pueden anotar. Tienen dos hombres de nuevo. ¡Ay, agárralo bien! Y le la entrega. ¿A dónde, papá? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Bien leída? Me perdió ya ahorita. Estaban en la 1 o estaban en la 3. Segunda y gol en la yarda 3. Segunda y gol en la yarda 3. Vamos a cerrarnos, vamos a cerrarnos. Vamos a meterle cabeza a esta, a esta defensa. Vamos a jugarle. Sí, mejor. Hoy vamos a jugar el Se va a lanzar. Segundo gol, segundo por otro, gol. Están en la yarda 3. Viene aquí Cooper, Cooper. Y la captura bien. Y es fútbol. Balón perdido bien. Viene la recupera corre. Corre, gordo, corre. Corre, corre, gordo, corre, corre, corre. Te va a alcanzar, te va a alcanzar, te alcanzó. ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Los frenamos! ¡Los detuvimos! Oh, evitamos nuevamente el touchdown, esta defensa ya van dos veces en zona roja que se cierra, excelente, la primera fue un, un, este, fue un fútbol también, ¿O no, fue, no sé qué fue, ah no, eso fue el safety que les dimos, safety touchdown, estaban en su campo, viene la jet sweep, vámonos, vámonos, corre el corte, el corte, ay no, bien, Un otro corte, un giro, touchdown, touchdown, touchdown, touchdown, touchdown, touchdown, touchdown. ¡Touchdown de los Troyanos. ¡Touchdown! Hijo, es increíble lo que está pasando aquí! Estoy arrasando a Clemson. La verdad es que ni yo me esperaba esta paliza, pero creo que me estoy curtiendo cada vez más. Este año, señores, este año voy a empezar a jugar en línea. Es el objetivo. Y me voy a empezar a medir contra gente de otros lugares. Quiero ver realmente mi verdadero nivel, porque aquí la verdad es que no se ve. Y este, ya veremos a ver quién se quiere aventar la reta acá conmigo en Canal 49, y lo subimos, cómo no, pero bueno, aquí en el regreso, ya la estabilidad de las 35, solo recuerden que yo juego en PlayStation 4, ¿no? Este, Xbox sí me han dicho, pero no, yo no juego Xbox, yo juego, siempre he sido Sony. Lo siento amigos, lo siento compañeros, pero siempre he sido de play. Entonces, este, si quien tenga su consola, ya sabe que puede jugar contra mí esta temporada. Obviamente compre en su del Pero bueno, aquí viene nuevamente otro drive, otro drive de otro intento de drive de de los Tigers de Clemson. Saca cinco yarditas. clip del lado izquierdo. Estamos en cobertura personal. El pase a, ah, lo cambió afuera y, oh, y me la cambió de lado. tiró al Grant y es primer y, y Se está costando muchísimo trabajo a los, a los, a los, a los Tigers mover el balón. ¿eh? ¿Ya se dieron cuenta? Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Dos hombres del lado derecho viene aquí el pase con, con, su, con su válvula de escape y saca otras 5 yarditos, se están moviendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo y como si no les apurara a anotar bueno, la verdad es que ya tampoco es como que les apure mucho ¿no? y aquí viene el engaño así era como un engaño de pase se la entregó el por yo a su corredor y pues no sacó tampoco mucho, tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar Tercera y cuatro Yo tengo a seis backs defensivos atrás, estoy jugando dime Y viene aquí, y viene aquí, y tiene todo el tiempo Y no le llegan, y no le llegan, y ya le llegaron Y es otro forward, y la recupera el corredor Y hasta ahí llegó Todo el tiempo del mundo en un control receptor señores Esta es defensa y no pedazos Cuarta y 14 y van a tener que volver a entregar el balón. Viene aquí el, el despeje. Este señor tiene un cañón en la pierna, ¿eh? Cañonazo. Mira, le va a pegar desde ahí, desde la 20. Y la metió hasta la 12. Ahí está no fue tan larga, pero vámonos. Buen giro, buen corte, vámonos. Bien, buen corte, vámonos. Oh. Ay. Hasta la 29, de todos modos, siguen teniendo un muy buen pateador. Creo que es lo mejor que tiene Clemson. Al menos hasta ahorita es lo único bueno que me ha mostrado. Ese pateador, después que tiene, tiene un, un cañonazo en la pierna. Viene el drive nuevamente. Eh, por la verdad es que ya está haciendo feo, pero sí les quiero matar. Más y más y más. Primero, por para avanzar. Un no, pase bien. ¡Y! Bien, estaba rota la jugada y lo alcancé a tirar. Y fue una atrapada casi acrobática al hombro externo. Al hombro externo, perdón. Y no me volví para avanzar. Se está acabando el tiempo, así que hay que pensar rápido. Viene el engaño. Al centro, vámonos. Jala, solito, solito, solito. Touchdown, touchdown, touchdown. USC. Los troyanos de la Universidad del Sur de California touchdown nuevamente y esto se va a poner 70 a 7. hay nomás señores. 10 touchdowns como en aquella eh, juego de los Hawks contra los Bulls. No de, de la prepa, ¿te acuerdan? Y no sé si este todavía lo puede incrementar. Ya no creo. Yo creo que se va a quedar, ya sería demasiado. O sea, mi marca son 10 touchdowns. Así y el real los mi no creo tema más a menos porque algún, algún volumen a pues así no llame, no. y vamos a salir de la yarda 20, en un minuto 16, tres tiempos fuera, los cuales ya digo mucho que nos vayan a quemar, yo no creo que vayan a hacer eso, pero bueno, eh, vamos a ver, sus últimas ofensivas yo la verdad es que ya voy a jugar eh, preventivo, les voy a hacer zonas cortas, si quieren correr, corran, pero no quiero jugadas largas, me viene la en el pase del Rack. y pues bueno, sacó ahí 12 yarditas, están en la edad 32, ya no se apuran, ya solamente quieren también que se acabe esta masacre, menos de un minuto, estamos a nada de que acabe este partido, esto obviamente nos va a llevar a la final del fútbol colegial, señores, esta es la semifinal, viene aquí el pase, con con su receptor. Um, es completo hasta la yarda 45. ¿no? Acá en um, Simpson, a la yarda 45 del propio territorio de los Tigers. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Quedan 30 segundos. Viene el pase a pantalla. Los bloqueos ahí están. Y alguien, bien persecución resultó. Lo alcancé a taclear. Quedan 25 segundos, yo creo que menos 16 segundos ya. Esto ya pues, está a punto de, de, de, de llegar a su final: 10 segundos, 9, 8, no se apura, ya no le surge. Viene aquí la carga, y viene hasta ahí llegó. Y con estos señores, yo creo que se va a acabar ya. No creo que pidan tiempo, ni yo voy a pedir. Y cuando estos señores, se acaba la masacre de los troyanos contra los Tigers: 77 contundente y con este resultado, damas y caballeros, pasamos a la final, creo yo, del fútbol colegial y ahí está el coach muy contento porque a pesar de que su estrategia ha sido muy criticada, ha resultado, ahí está Tommy Matthews muy feliz, vean, apoyando, no importa que no juegue, pero bueno, yo creo que ya hasta aquí le vamos a dejar, bueno, vamos a ver un poquito más y hasta aquí le vamos a dejar, señores, porque este... Eh, todavía falta mucho todavía falta mucha historia por contar y, y pero sí la tenemos que acabar antes de que se acabe el el, el, el, el madre ¿estás bien? Estaré bien. How was you last week? I know exactly what you're going through. You didn't to sit through championship game Pero No, fue fácil de hacer Por our first state title game. That wasn't easy to do. For all I know, this could shot at it. Over siento over que van season, a meter ¿no? a Tommy Matthews, señores, al, al, al. ¡Sí! Tommy right. Matthews va a jugar la final del colegial, no va a ser Lance. ¡Sí! sácatelas. Está enojado. ¡Ey, vean, está enojado, está frustrado! Pero pues, Matthews lo ha apoyado. ¡Ay, no no usted? Hey, usted, no usted, usted, usted, usted, right usted amanecer, te has enojado porque no vas a jugar, ¿eh? Like a no he tenido un no día tan malo y todavía vienes tú. Dice que estás enojado. Pero Tommy your es tu hermano. Y, y hermanos, los hermanos siempre se tienen que apoyar. ¡Vámonos! ¡Qué buen consejo! Game time. Es, es hora de jugar. Ya lo dejó pensando y hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Para seguir con todo esto del franchise mode. Eh, ya saben que nos vemos el, el próximo lunes para el podcast. Espero que hayan disfrutado esto. Si les gustó el video, ya saben, denle like arriba. Eh, denle pulgar arriba. Compartan en las redes sociales. Este. Eh, pues suscríbanse al canal, si sí es cierto, suscríbanse al canal. No, envide, no, no, no, no, no olviden invitar a más, a más amigos que conozcan, que les gusten los Niners, que les guste el fútbol americano que les guste el Madden, invítelos aquí a suscribirse al Canal 49, los que están suscritos, activen la campanita de notificaciones, eh, si ya la activaron, chequen que todavía la tengan activada, porque YouTube de repente hace ahí cosas que están raras, pero bueno, eh, activen la campanita o, o reactívenla, este, saben que el contenido de Canal 49 son los lunes los podcasts, los jueves el Canal 49 y los sábados la simulación, o ahorita el Franchise Mode que estoy haciendo, entonces nos vemos el lunes amigos, les mando un abrazote a todos, cuídense mucho y ya lo saben, Go Niners.